Hola. Gracias por la visita. Para hacer el signo de la moneda tan solo tienes que mantener pulsada la tecla de Alt. Sí, la que está entre el espacio y la tecla de Windows, mientras tecleas los números 0164. Al soltar Alt se introduce el carácter.